Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, eh, compañeros y compañeros. Valeria, estamos en el micro Aten Capital después de una enorme jornada de asamblea. Sí, en el día de ayer hemos realizado una multitudinaria jornada no, no, no, no, unificada no, no, no, no, con asamblea donde la base docente ha votado de forma contundente un paro de 24 horas con movilización el día jueves. A partir de las 10 de la mañana nos vamos a estar concentrando en el monumento a San Martín para marchar al Consejo Provincial de Educación, para exigir que se dé marcha atrás con el sumario institucional realizado a las compañeras del Jardín 31 pero también con una serie de demandas eh, en relación a lo salarial, eh, para plantear que todas las sumas en negro pasen al básico. Eh, no alcanza con el IPC trimestral, queremos que el IPC sea mensual, pero también por las condiciones laborales para poder enseñar y aprender eh, fundamentalmente. Eh, la exigencia de duplas pedagógicas, de equipos interdisciplinarios que nos permitan abordar las diferentes situaciones que estamos viviendo en las escuelas producto de, de la crisis social que estamos atravesando. ¿no? Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha escuelas somos la caja de resonancia de todos los problemas que se están viviendo y creemos que tenemos que tener los recursos necesarios para poder dar eh, respuesta. Y esta asamblea bueno, también se realizó en Tier y estamos exigiéndole a la conducción provincial que llame a parar. Sí, nos parece que la conducción de nuestro sindicato tiene la obligación de convocar un paro provincial por todas estas demandas que eh, ha votado la base docente en Capital y en, en Plotier. Eh, también hemos eh, votado eh, contra la reforma eh, laboral, educativa, previsional, en todos los niveles y modalidades. Este es un punto central también de, del debate que se dio en esta instancia de, de Asamblea. Bueno, muchas gracias Valeria. Entonces, eh, el jueves 4 de agosto nos convocamos a las 10 horas en el Monumento a San Martín para movilizar al Consejo Provincial de Educación y vamos a exigir la anulación del sumario contra las compañeras del Jardín 31. Ese es el punto. Fundamental. Eh, concurrir masivamente a la movilización para rodear de solidaridad a las compañeras del Jardín 31. No vamos a permitir que al gobierno que avance contra las compañeras y en defensa de toda la docencia en general. Así es, así que contra el gobierno, contra el sovichismo y en defensa de las compañeras, eh, paramos y movilizamos. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.